¡Hola amigos de Bebes Victoria! Os presentamos la nueva silla de auto Burigoto Boavista. Es una silla de auto que está homologada bajo la normativa E-size, desde 40 centímetros hasta 150 centímetros Podremos llevarla a contramarcha desde 40 centímetros hasta 105 o lo que vendría a ser lo mismo desde el nacimiento hasta 4 años. Esta silla se ancla al vehículo con isofix y el anclaje que estáis viendo que se llama top tether. Es un cinturón que sale desde la parte de arriba y podemos ajustar fácilmente a los diferentes puntos de anclaje de nuestro vehículo siempre y cuando éste disponga del anclaje top tether, como veis en el vídeo. Una de las grandes ventajas es que podemos llevar a esta silla hasta los cuatro años a contradirección. Con un botón podemos girarla fácilmente para instalar a nuestro peque y así llevarlo fácilmente con su arnés de 5 puntos. De fácil extracción, además incorpora un reductor muy acolchado que podremos utilizar hasta 87 centímetros. Este reductor convierte la silla en una silla de pequeño. Gradualmente podremos ir subiendo las alturas del cabezal y los arneses irán subiendo al unísono. Así podremos utilizar la silla de coche hasta los 4 años, además de las 5 posiciones de reclinado. Todo ello con bajo la normativa e I6. En sentido de la marcha, instalación. La silla se puede instalar al vehículo desde 76 centímetros hasta 105 cm, también en sentido de la marcha. Como veis el compañero la está girando con suma facilidad tocando el botón central. Esta silla... Sé que ya está anclada con Isofis, tendrá que tener una tensión de los arnés 6 del bebé y del propio top tether, como estáis viendo en el vídeo. El compañero está ajustando la silla, ya que al mirar en sentido de la dirección, el top tether tiene que tener un nuevo reajuste. Podemos encontrarnos el top tether en el vehículo, en la parte A, arriba, en la parte B, en el respaldo, o en la parte C, en la base del maletero. Eso no no, no implica que no podamos reclinar la silla. Luego desde 100 centímetros hasta 150 la silla también se puede hacer como grupo 2-3. En este caso quitaremos los arneses de 5 puntos, sacando por la parte de atrás de la tapa una hebilla con los acolchados, como estáis viendo en el vídeo. Quitaremos el broche de la entrepierna y penteremos todo esto de forma escamoteada o disimulada en la propia base debajo de la tela con una tapa que incorpora la silla. De esta forma el cinturón no lo perderemos. Volvemos a montar la vestidura que además es de fácil extracción para lavarla y la silla se va convertido en un grupo 2-3 donde, como podremos observar, el cabezal Lleva una guía de color verde, ya que esta silla es 6-size, e donde cruzaremos el cinturón del propio vehículo, eso sí, de tres puntos. Lo pasaremos por la guía, saldrá por la parte de abajo y los dos abrocharán en el propio cierre que tiene el vehículo del correspondiente cinturón. Así la silla se podrá aguantar hasta un niño de 150 centímetros desde los 100 centímetros es decir, de 4 años 3-4 años hasta unos 12 aproximadamente Burigoto